Hola, muy buenas al canal de Tecnologeando.com. Hoy vamos a ver el navegador Brave, que prácticamente es igual que otros navegadores como puede ser Chrome o Safari, pero tiene algunas características que lo hacen diferente. Yo llevo utilizándolo desde hace un tiempo y me está gustando bastante, así que vamos a ver de qué se tratan estas características y por qué me he pasado a utilizar este navegador. Brave se basa en el mismo código fuente que utiliza Chrome. En pocas palabras, es como si usas el motor de Chrome, pero a diferencia del navegador de Google, Brave no establece ninguna conexión a los servicios de Google directamente. Está disponible para prácticamente cualquier sistema operativo, como veis en Windows, Mac, Linux, así que cualquier persona que tenga un ordenador va a poder descargarlo. Y aquí ya vemos alguna característica, navega más rápido, bloquea anuncios y rastreadores y simplemente por navegar por internet vamos a obtener recompensas. Así que esto ya es algo curioso. Podremos participar en las betas, como pone aquí, y también está disponible para los móviles, eh, iPhone, Android, cualquier móvil. Si descargamos e instalamos Brave, tendremos la pantalla principal que nos aparecerá por las últimas páginas vistas y ya nos informará de los rastreadores y anuncios bloqueados, los megabytes que hemos ahorrado y el tiempo estimado también ahorrado a la hora de utilizar Brave. Y si nos vamos aquí a la derecha, tendremos diferentes tarjetas que si nos gusta el mundo de las criptomonedas, esto es bastante interesante, ya que nos permite configurar nuestros diferentes exchanges para ver nuestro balance general sin tener que entrar a la plataforma directamente. Y en la tarjeta de Brave Rewards es donde podremos revisar la acumulación de tokens que nos han otorgado por simplemente navegar por internet. Si vamos a esta pestaña de ajustes rewards, podremos configurar cómo queremos recibir los anuncios para recibir más o menos recompensas. Esto, cuando entras a la primera vez, aparece desactivado la pestañita esta de anuncios. Si lo marcáis, empezaréis a acumular eh, recompensas, ¿vale? Que simplemente son recompensas por ver anuncios. Podremos configurar que nos aparezcan entre 1 y 5 por hora, siendo 5 la más elevada y nos recompensarían más. Y ahora pasamos a contribución automática que es una de las funciones que veo de más potencial y la que más me ha gustado en, en esta plataforma, bueno en este navegador y es que podremos darle eh, las recompensas que vamos acumulando nosotros a otros proyectos o a otras personas o simplemente a creadores de contenido como yo que estamos empezando, es una manera de apoyarles y simplemente por navegar por internet podremos estar apoyando a estas personas o proyectos que nos parecen interesantes. Las recompensas las recibiremos con el token BAT, Basic Attention Token, que es uno de los tokens más utilizados a día de hoy gracias a Brave y tiene 25,4 millones de usuarios activos mensuales. Si vemos en CoinGecko tenemos el ranking 65 de todas las criptomonedas a un precio de 1,24 dólares. Y también ha sido la primera aplicación en tener un millón de usuarios por su colaboración con YouTube, Twitter o Twitch. Si eres creador de contenido en alguna de estas plataformas y aún no tienes el perfil creado para recibir las recompensas, te recomiendo que lo hagas, ya que nos permite en unos simples pasos vincular nuestras cuentas al perfil de Brave y empezar a beneficiarnos de esta característica. Si tenéis alguna duda o pregunta a la hora de vincular vuestro perfil o crear vuestro perfil no dudéis en dejar un comentario e intentaré aclarar vuestras dudas. Una vez creado el perfil nos aparecerá la siguiente ventana donde podremos ver que yo ya tengo vinculados mi canal de YouTube, Twitter y Tecnologeando. En el único que tengo acumulado algo es en Tecnologeando y es porque lo tengo verificado más tiempo, aunque estoy empezando y la verdad que no tengo muchas visitas aún. Y es lo que he podido acumular hasta el momento poco a poco espero que suba pero menos es nada así que vamos a seguir un poquito a ver la funcionalidad y cómo funcionaría para que recibir propinas o contribuciones automáticas si vamos a mi web veremos cómo se puede hacer así que vemos aquí si pulsamos en el símbolo del token bad que ya aparece mi cuenta verificada de mi blog en Tecnologiando el canal de YouTube también lo tengo verificado y en Twitter es más de lo mismo pero en la diferencia que tenemos es el botón estero de propina que se puede dar propina directamente a un tweet en cuestión de esa persona Dicho esto, seguimos con otra característica del navegador Brave y es que viene implementada una wallet o monedero con el motor MetaMask, que es una de las wallets más utilizadas a día de hoy por su gran compatibilidad con otras redes desde aquí podréis importar, restaurar o crear una wallet nueva. En mi caso solamente voy a poner la contraseña porque ya tengo una importada. Pero si no sabéis hacer el proceso de crear una wallet os dejaré el link por aquí arriba de mi vídeo donde muestro cómo crearla. Así que pondremos la contraseña y veremos enseguida si estamos un poco familiarizados con Metamask que prácticamente es la misma wallet pero cambia un poquito la interface, los colores y demás. Simplemente quería mostraros esto ya que es un punto a valorar más a la hora de utilizar Brave. Por último, aunque tiene más funciones interesantes, pero no quiero que se haga más largo el vídeo, os voy a mostrar este tipo de ventana incógnito que tiene Brave y no es solo una ventana incógnito como puede ser Chrome, es una ventana incógnito que funciona mediante Tor y diréis ¿qué es Tor? Pues bien, TOR es una red que implementa una técnica llamada Onion Routing, enrutado de cebolla en castellano, diseñada con vistas para proteger las comunicaciones en la marina de los Estados Unidos. La idea es cambiar el modo de enrutamiento tradicional de Internet para garantizar el anonimato y la privacidad de los datos. Así que si utilizamos esta ventana de TOR, nadie sabrá por dónde estamos navegando en la red, otorgando una seguridad extra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos repasado las características que me parecen a mí interesantes de este navegador. Así que dejadme saber si os ha gustado o no el vídeo en los comentarios. Dale like, suscríbete, pulsa la campanita para que te avise de los nuevos vídeos. Y hasta luego.